Hola, hortera. Este vídeo te servirá si necesitas saber cómo hacer abono orgánico con estiércol de vaca. El vídeo es a raíz de una pregunta que me hacen en los cursos con frecuencia, que es cómo saber si el estiércol que me han traído para el huerto es bueno o no. Y también hay otra pregunta relacionada que voy a responder inmediatamente, que es cuál es el mejor eh, estiércol para el huerto. En cuanto a esto, es muy fácil de responder. El mejor estiércol para el huerto es aquel que puedas obtener de manera gratis. Este no ha sido gratis, lo trajeron hace cinco días. Uh, es de vaca y este vídeo específicamente te servirá para saber si el, si el estiércol que te han traído, si es de vaca o de caballo, si está en condiciones de que lo aportes directamente en el huerto. Vamos allá. Bueno, es importante decir, empezar diciendo que casi siempre, la inmensa mayoría de las veces que, que compres compost, te lo van a traer directamente de la cuadra y va a ser compost fresco. Y esto es muy fácil. ¿Cómo, cómo se puede saber si es fresco? Hay, hay, hay diversas maneras de saberlo. Una primera sería si observas que la capa de fuera está uh, bastante, bastante seca, pero por dentro. Ves que presenta brillos, tiene humedad, es que el compost acaba, acaba de salir. No sé si se aprecia bien en el vídeo, si, está saliendo, si se ve el humo. En cualquier caso, este vídeo lo quería hacer por la mañana, a primera hora. Uh, quería hacerlo uh, cuando la temperatura es baja, todavía es, es, está por debajo de 10 grados aquí donde vivo a mediados de abril casi. Y entonces vamos a ir preparando esto para ver otra manera de, de, de saber si el compost está, está fresco o no está fresco. Y entonces eh, es, está bien porque ya ves estas imágenes, se ve que el, se ve como el compost está... Está sacando humo, está humeando. Cuando el compost está humeando es que está en la primera fase del compostaje. Uf, ¿Eso qué es? Pues en este vídeo te lo explico bien. El, precisamente fue un vídeo grabado aquí detrás. Allí ves el otro montón, no sé si se aprecia en el vídeo, el otro montón de, de, de compost. Aquel es solo paja. En cualquier caso te puedes encontrar en que te traigan el, el compost en verano, que estés en un clima que no sea tan frío como este y que eh, necesites saber si el, si el compost está fresco o no. La manera de saberlo eh, indiscutible es con el termómetro, vamos a ponerlo en este espacio que ha abierto aquí y sabremos con certeza ahora está marcando 20, 24 grados que es la temperatura ambiental a la que estamos, y lo clavo. Recuerda recuerda siempre que el, el, el, para montones de compost el termómetro que necesitas es el de sonda larga, ¿vale? No utilices uno de una sonda de 30 centímetros porque no, no va a llegar a mucha profundidad. Vamos a ponerlo. Y mientras va subiendo de temperatura, aprovecho para comentar... Madre mía, sí que está... Ya está en 40 y sigue subiendo. Aprovecho para comentar el tema de las suscripciones en el, en el canal. Uh, bueno, al, el agradecimiento como siempre a la gente que hace posible que haga estos vídeos, que están ayudando. Uh, financian Ayudan a financiar una parte de, pequeña de, de los vídeos y bueno, toda ayuda es poca. Y de verdad que os estoy, os estoy muy muy agradecido. En mi nombre y en nombre de la gente del canal, que, el, que hacéis unos comentarios maravillosos y que comentáis que os va bien y que os está ayudando a, a comprender cómo funciona el compostaje y, y temas relacionados con el huerto. Bueno, esto está a 40, no va a subir más, yo creo que ya no va a subir más. A estos 40 grados no, no ha subido más. Eh, sabemos que está en fase de fermentación, en la fase de fermentación eh, va a estar entre dos y seis semanas, quiere decir que si yo lo uso a partir de dos semanas que me lo hayan traído, pienso que, el, que ya, ya funcionará bien, pero solo lo van a resistir cultivos que aguanten materia orgánica que no esté estabilizada, que resistan el, el compost poco maduro o fresco. Eh, yo voy a usar esto para hacer un vídeo sobre el, el acochado de las patatas, para hacer las patatas en bancal. La mejor técnica, si no os nuevo en el canal, ya sabes que tengo un huerto mandala, lo tengo en bancales. Entonces, el hacer las patatas a la forma tradicional pues no, no me sale a cuenta por espacio, básicamente. Utilizar este compost para esto no es el que más me gusta. Voy a utilizar el del perímetro, este que está como más seco. Uh, en cualquier caso, es importante que tengas presente que entre estas dos y seis semanas va a estar en fermentación y que a partir de este tiempo el compost entrará en fase de maduración. Antes de seis meses, puede ser menos tiempo, si, el, si lo has aireado bastante y te tomas eh, el tiempo para irlo volteando, uh, es, será compost fresco. Y a partir de seis meses o antes, si lo has ido volteando, será compost maduro. Cada tipo de compost tiene características distintas y uh, puede sacarle unos beneficios u otros en el huerto en función de en función de lo que te interese más. En cuanto a convertir este alcohol de vaca en abono orgánico, decir que según la normativa europea, Podría ser procedente estiércol de cualquier tipo de explotación que no sea intensiva. Es decir, explotaciones donde los animales no puedan girar la cabeza a 360 grados, es decir, que estén enjaulados, como por ejemplo las gallinas ponedoras, y que no estén en contacto con la luz solar, en principio estaría descartadísimo para agricultura ecológica. Pero cualquier otro, independientemente de lo que coman, de si es una explotación ecológica o no, una vez compostado, según la normativa de agricultura ecológica, en Europa, sí que puedes utilizarlo entonces deberías eh, dejar pasar este tiempo estos estas seis semanas de dos a seis semanas de la fase de fermentación y este tiempo de maduración cómo saber si el compost está maduro a simple vista es fácil si, este, si está si está madurando porque en lugar de desprender calor al moverlo por dentro lo que verás es que está lleno de vida está lleno de bichos y dependerá del momento en que esté que encontrar, mira cómo sale el humo, en que habrá más bichos o menos. Te dejo esta lista de reproducción donde te explico las diferencias entre cada tipo de compost para saber si el estiércol ya está hecho o no y una lista en la que en definitiva te explico cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba. Nos vemos en el próximo vídeo.